Continuando con el módulo de máquina de inducción, hablemos de la operación del convertidor ante variaciones de tensión, frecuencia, tensión y frecuencia, manteniendo la relación entre ellas dos constante. Entonces para este análisis vamos a tomar una máquina típica, específicamente una máquina de 4 kilovoltios con corriente nominal de 145 a factor de potencia 0.85, potencia de salida 825 kilovatios y una velocidad de 1.195 RPM, es decir, una máquina que a 60 Hz tiene tres pares de polvo, cuya velocidad sincrónica sería 1.200 RPM. El fabricante de la máquina nos suministró los parámetros del circuito equivalente en régimen sinusoidal permanente, en por unidad del propio convertidor. Nos da la resistencia del estator, la resistencia del rotor, la inductancia del estator, la del rotor, la mutua estator rotor, el punto de par nominal, el par máximo y la eficiencia nominal del convertidor. Entonces a partir de estos, de estos datos podemos tener el modelo tanto dinámico como de régimen sinusoidal permanente, alimentarlo con distintas tensiones y ver cómo es el comportamiento de la máquina desde el punto de vista de par, potencia, Factor de potencia y corriente del convertido. Arranquemos. Entonces, las, para la selección de la frecuencia baja, se, se escogerá como frecuencia eléctrica 377, es decir, 60 Hz, de tal manera de que las inductancias y las reactancias valgan igual en por unidad. Entonces, ante variaciones de tensión, vemos en la gráfica, Vamos a trabajar con variaciones que van desde un cuarto de la tensión, es decir 0.25, hasta 1.2 la tensión nominal. Siendo en este caso la tensión nominal la color violeta o morado. Fíjense que el par a medida de que bajo la tensión se decrementa. Recuerden que el par depende de la tensión al cuadrado, es decir, que un decremento de la tensión se traduce en un decremento cuadrático del par. Vemos que para una alimentación de 0.25, es decir, un cuarto, el par decae 16 veces, por eso es que es tan pequeño con respecto al nominal. Desde el punto de vista de potencia, vemos que el comportamiento es análogo al del par. Al final de cuentas, la potencia no es más que el par por la velocidad, y la velocidad la estamos manteniendo relativamente constante. Ahí vemos el mismo comportamiento, tanto para motor como para generador. Entonces, vemos ahora el comportamiento de la corriente. Vemos que la máquina cuando arranca consume del orden a tensión nominal corrientes mayores a 5 veces en por 1. Para reducciones de tensión vemos que la corriente va disminuyendo en la misma proporción que disminuyó la tensión. Fíjense que para una reducción de un cuarto de la tensión nominal, es decir 0.25, Todavía la corriente durante el proceso de arranque permanece superior a la nominal. Para un arranque a plena tensión sobre el alimentador va a circular esta corriente hasta tanto la máquina como B no adquiera velocidad. Fíjense que la corriente disminuye cuando la velocidad está muy cercana al 1 en por unidad, es decir, para deslizamientos tendientes a cero. Es donde la velocidad decae de manera gramática a valores nominales. ¿Qué pasa con el factor de potencia? Como vemos, solamente se ve una curva. Es decir, todas están una sobre la otra. Vemos que la máquina tiene un muy mal factor de potencia. Menor a 0.5 para deslizamientos altos. Y no es cuando, si estoy en el entorno de la velocidad de operación, donde el deslizamiento es relativamente alto. Las máquinas de inducción generalmente tienen deslizamiento del orden de, ser de factores de potencia del orden de 0,8. Las de alta eficiencia en el orden de 0,9. Hay regulaciones que actualmente prohíben la compra de máquinas que no sean de alta eficiencia. Recientemente Colombia acaba de aprobar esto en su normativa interna, donde toda la adquisición de máquinas a partir de el primero de septiembre del 2018 debe realizarse con alto factor de potencia en adquisiciones anteriores generalmente las máquinas de inducción tienen el orden de 0.8 de factor de potencia que está muy por debajo de lo establecido en la regulación de factor de potencia tanto nacional como internacional qué pasa si varió la frecuencia en este caso vamos a mantener tensión constante y vamos a variar la frecuencia en el mismo rango es decir desde un cuarto de la frecuencia nominal hasta 1.2 de la frecuencia nominal vemos que a menor frecuencia mayor par fíjense que para un cuarto de la tensión el par máximo está en el orden de 40 mientras que vemos que el par máximo en la máquina estaba en el orden de 2 ¿Qué pasa con la potencia? El mismo comportamiento, el punto de velocidad sincrónica cambia debido a que la frecuencia de alimentación es diferente. Pero, ¿qué sucede con las corrientes? Fíjense que a medida que bajo la frecuencia aumenta el par, pero también aumenta notoriamente la corriente. Está en el orden de 20 por unidad para un cuarto de la frecuencia de alimentación. Mientras que para la frecuencia nominal estaba en el orden de 5 veces. Es decir que bajar la frecuencia incrementa el par pero también incrementa las corrientes. En el alimentador por tanto las caídas de tensión se incrementan en los alimentadores. Por eso esta situación no es atractiva. Al bajar las frecuencias básicamente el comportamiento de la máquina es más resistivo como vimos en los parámetros las resistencias son bajas por eso las corrientes son elevadas el comportamiento del factor de potencia es análogo a la tensión plena vemos bajo factor de potencia para deslizamientos altos y un alto factor de potencia para deslizamientos bajos ¿qué pasa cuando mantengo B contra F constante? pueden ver en la gráfica que el punto de par máximo a partir de una cierta frecuencia se mantiene casi constante para las distintas frecuencias. A partir de un cierto punto decrementa. Eso es debido a que el comportamiento de la máquina pasa a ser más resistivo que inductivo. Esto nos es da una ventaja para el proceso de aceleración y es lo que aprovechan los variadores escalares de B contra F constante, que es poder acelerar la máquina variando la frecuencia de alimentación, manteniendo la tensión y frecuencia constante, logran hacer que la máquina acelere en el punto de par máximo, correspondiente a lo que sería un surfista sobre una ola, donde él se mantiene en la cresta para lograr máxima de velocidad. Es decir, que la máquina arranque en el menor tiempo posible. Vemos que la potencia tiene el mismo comportamiento que el par, se va incrementando a medida que va aumentando la frecuencia, y la corriente, fíjense, que se mantiene constante, es decir, voy a tener la corriente que tenía para el caso de alimentación a plena tensión, es decir, del orden de 5 a 6 veces la corriente nominal, en un proceso de arranque que es más rápido, porque puedo arrancar a mayor par, puedo arrancar al par máximo. Es decir, voy a tener una alta corriente del orden de 5 o 6 veces nominal, pero menos tiempo que se si arrancara la máquina de manera directa de la, de la tensión. El problema necesita una fuente que pueda regular la tensión y la frecuencia en la misma magnitud. Y ahí es donde la electrónica de potencia entra permitiendo arranques de manera más rápida y más versátil con mejor control. Con respecto al factor de potencia, el comportamiento es análogo a lo que hemos visto para altos deslizamientos, el factor de potencia es malo, mientras que para bajos deslizamientos tendientes a cero, el, alto, el factor de potencia es elevado. Con respecto al rotor, vemos que va a tener dos características diferentes, un comportamiento para el arranque y un comportamiento para para el entorno de la velocidad de operación para arranque a mayor resistencia de rotor mayor par de arranque mientras que para velocidades en el entorno de la operación a mayor resistencia de rotor peor condición de regulación de velocidad tenemos fíjense que para un mismo par Vamos a cambiar el indicador. Fíjense que la regulación de velocidad cambia conforme vamos incrementando la resistencia del rotor. Mientras que en esta zona, a mayor resistencia del rotor, el par va a incrementar. Es decir, a mí me interesa que la máquina tenga una alta resistencia del rotor para el arranque, para que tenga un alto par de arranque, pero me interesa que tenga una baja resistencia del rotor en operación para que tenga una buena regulación de velocidad la clasificación NEMA no es más que el National Electric Manufacturer Association de los Estados Unidos ha clasificado las máquinas de inducción de acuerdo a su característica de par de arranque es decir en función de su resistencia de rotor, tenemos la característica tipo A que es para máquinas de baja resistencia de rotor, y la característica tipo D, para máquinas de alta resistencia de rotor. Fíjense que los pares de arranque son bastante elevados. Mientras que las características B y C corresponden a máquinas de jaula de ardilla, de barra profunda o de doble barra, donde se aprovecha el efecto pelicular para poder hacer un cambio de la resistencia del rotor de manera dinámica conforme la máquina va ganando velocidad. Entonces tenemos que la clasificación A se caracteriza por tener un bajo par de arranque y baja resistencia de rotor, lo cual aumenta su eficiencia a bajo deslizamiento. La característica tipo B se utiliza en conjunto con variadores de velocidad. Sus valores de par de arranque y corriente son iguales que los del tipo A pero es más eficiente al trabajar con altos deslizamientos de operación. Generalmente esta característica se obtiene al utilizar rotores tipo jaula de ardilla de barra profunda. La característica C y D se caracterizan por pares, altos pares de arranque, alta resistencia de rotor, lo cual las hace menos eficientes para deslizamientos pequeños. Y la tipo E, que posee las ventajas de la A y la B, pero es de mayor eficiencia. Entonces, fíjense, en esta gráfica tenemos la característica en verde que nos dio el fabricante de la máquina con la que hemos venido ensayando y haciendo los distintos modelos que hemos visto hasta ahora. Y tenemos la característica en rojo que se obtiene del modelo del régimen sinusoidal permanente y en azul la característica que se obtiene con el modelo dinámico. Fíjense que durante el proceso de alto deslizamiento las características varían, puesto que la máquina que me da el fabricante es de barra profunda. Ella tiene una variación de la resistencia de rotor conforme va ganando la velocidad por efecto peligro. En régimen permanente, en cambio, fíjense que los tres modelos coinciden. Esto hace que no valga la pena utilizar un modelo muy perfeccionista. En régimen permanente los tres modelos dan iguales. Mientras que en el proceso de aceleración, sí es vital considerar el modelo preciso, puesto que los tiempos de arranque pueden diferir. Siendo los más pesimistas, los del modelo de régimen sinusoidal permanente. Menos pesimista el modelo dinámico con respecto a lo que me da el fabricante. Por eso es que los programas como tipo de TAC, que miden tiempos de arranque, utilizan modelos dinámicos hoy en día para predecir las condiciones de arranque y siempre van a estar por debajo de las reales puesto que el modelo del fabricante es siempre al utilizar barra profunda o doble jaula pueden tener pares mayores que lo que predicen los modelos en esta lámina vemos una máquina con doble jaula se ve que en el rotor hay dos formas diferentes de cambiar el cursor, un momento, tenemos una barra y un círculo que corresponde a la barra externa. En función del deslizamiento, dado que la velocidad del rotor es la diferencia entre la velocidad eléctrica y la velocidad mecánica, es decir que para el arranque tengo 60 Hz, pero a medida que voy ganando velocidad, esto va disminuyendo a valores de continua, el efecto pelicular cada vez es menos pronunciado. Al realizarse este fenómeno, las corrientes impactan más una jaula que otra, siendo una jaula de baja resistencia y la otra de alta resistencia tenemos que la jaula externa, que es la que corresponde a alta frecuencia, es de alta resistencia con lo cual obtengo altos par. a medida que voy ganando velocidad, las velocidades del rotor se vuelven casi cero es decir, corriente continua, el efecto pelicular disminuye y empieza a circular corriente por la jaula más interna, que es de menor resistencia y de esa manera se obtiene altos pares. Mejores regulaciones de velocidad. En la barra profunda, como se ve en la lámina del de rotor, se hace el mismo fenómeno donde se varía el área en función de la velocidad de rotor en donde el efecto pelicular a medida que va bajando la velocidad, que se va haciendo más continua, va tomando mayor área de la barra y por tanto va disminuyendo la resistencia. Recuerden que la resistencia R es función de la longitud sobre el área, o sea que a menor área mayor resistencia. Entonces de esta manera se logra cambiar la resistencia del rotor conforme la máquina va ganando velocidad sin tener que cambiar la resistencia aprovechando el efecto pelicular que se produce en las máquinas. Entonces en este módulo hemos visto el comportamiento de la máquina con variaciones de tensión en donde el par decae con el cuadrado, las corrientes varían linealmente. Vimos la variación de, de frecuencia manteniendo tensión constante. Hemos obviado en este modelo el problema de saturación. Recordemos que si mantenemos la tensión constante y variamos la frecuencia, hay mayores pérdidas y el grado de saturación cambia. En ese modelo vemos que las corrientes, si bien el par aumenta con la disminución de la frecuencia, las corrientes también aumentan de manera considerable. En cambio, cuando utilizamos B contra F constante, obtenemos lo mejor de los dos mundos. Obtenemos que las corrientes de arranque están en el orden de 5 o 6 veces la nominal, corresponden a las de tensión de nominal, pero el par es más elevado, lo cual ocasiona que los tiempos de arranque disminuyan. Vimos cómo se clasifican las máquinas en función de su característica de rotor. Y hablamos un poquito de la máquina de doble jaula y de barra profunda y cómo la variación del efecto pelicular por variación de las frecuencias del rotor me permiten obtener variaciones de la resistencia del rotor obteniendo mejores características que una máquina de baja resistencia o de alta resistencia. Estos modelos deben ser cuidadosos cuando hacemos un estudio de arranque de máquinas de inducción. Puesto que vimos en la lámina que los modelos predicen cosas distintas. Si bien en régimen permanente todos son iguales, en altos deslizamientos dan valores diferentes. Siendo el más pesimista el de régimen sinusoidal permanente. Al compararlo con el modelo dinámico o con los parámetros dados por el fabricante o la característica dada por el fabricante. Por eso es muy importante guardar la información que nos proporciona el fabricante debido a que eso nos da idea del comportamiento del convertidor gracias por su atención y los invito al siguiente tema que corresponde al arranque de los convertidores electromecánicos de la, es decir la máquina de inducción gracias por su atención